En ese sentido, ¿cuál es el aporte específico de la biotecnología en la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos? En este último tiempo, eh, y apoyado también por estos proyectos FIA que se nombraron en la nota, eh, muchos centros de investigación han trabajado en el tema de la eh, creación, ¿cierto?, de bioproductos, que sean más eh, amigables con el medio ambiente, ¿cierto?, eh, para tratar de disminuir al máximo eh, la utilización de los pesticidas sintéticos o químicos. Eh, entonces se busca, por ejemplo, la utilización de microorganismos que tengan la capacidad de controlar tanto enfermedades o patógenos como plagas. ¿ya? Eso por un lado, ¿ya? pero eh, también está el tema de eh, el mejoramiento eh, genético de plantas, ya que no solamente es la obtención de plantas transgénicas, sino que hay diversos métodos para obtener nuevas variedades y que estas nuevas variedades se eh, adapten mejor a eh, las nuevas problemáticas que están eh, que se están presentando, como por ejemplo que sean más resistentes a la escasez de agua, más resistentes a la salinidad o a cualquier tipo de evento. Extremos. Ya, ahora, como también mencioné en las preguntas anteriores, también búsqueda de, no solamente de nuevas variedades, sino que de nuevas especies, ya, especies eh, tradicionales de Chile eh, y que ya están adaptadas algunas a ciertas condiciones eh, de escasez de agua, por ejemplo. Hacer también estudios de, de la biodiversidad ¿cierto? y de... Eh, cómo se podría aplicar, por ejemplo, el estudio de nuevos microorganismos que ayuden eh, a soportar a las plantas estas eh, condiciones extremas, ¿ya? También hay, hay estudios en ese, en ese sentido, porque la, las bacterias también hacen como una cooperación con las plantas, ¿ya? están ahí las bacterias, las promotoras de crecimiento, y que le ayudan también a las plantas a soportar estas condiciones eh, difíciles, ¿cierto?, para el desarrollo normal de, de, del cultivo. Entonces, sé, todas esas eh, líneas, ¿cierto?, eh, pueden ser un aporte para eh, aumentar la, la productividad y, y cumplir también con todos lo, los objetivos de la sustentabilidad, que como dije, desde el punto de vista económico y también de que no cause daño al medio ambiente. En su trabajo de investigación ha abordado el tema de los antibióticos utilizados en la agricultura, particularmente del tomate, que es la tercera hortaliza más importante de la producción agrícola nacional como también uno de los cultivos más relevantes a nivel local, siendo Valparaíso la región que tiene la mayor superficie de cultivo de tomate en, en invernadero. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de su investigación? Sí, eh, yo, mi, mi área de estudio es la, los patógenos de las plantas, ¿cierto?, los microorganismos que causan enfermedades en las plantas, eh, específicamente en bacterias, trabajo yo, y eh, en estos últimos años en el cultivo del tomate. ¿ya? Eh, una de las líneas que nosotros hemos visto es la parte del control, ¿cierto? Y eh, específicamente el tema de los antibióticos. Ya Para el control de bacterias en, en todos los cultivos en general son muy pocas las, o hasta se... Poco tiempo era muy poca la alternativa para el control, ¿ya? Se basan principalmente en productos eh, en base a cobre y también está el tema de los antibióticos, que tampoco son muchas opciones, ¿ya? Los antibióticos están prohibidos el uso en muchos países, por ejemplo en Europa, o muy restringidos para ciertos, eh, ciertos patógenos que tienen una importancia económica muy alta, eh, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza para una bacteria que afecta al manzano. ¿Ya? ¿Por qué se han usado? Porque son bastante efectivos, pero claro, está todo el, el problema de que en la salud humana también se podrían utilizar los mismos antibióticos y hacer que las bacterias humanas resistentes a estos antibióticos. Entonces, por eso se ha restringido. Eh, y además por el problema de que, y que nosotros también des, hemos descubierto que ese, las bacterias pueden crear resistencia a este, a este antibiótico eso fue uno de, lo, de los descubrimientos que nosotros hicimos que uno de los antibióticos que se usa que es la streptomicina eh, la bacteria que yo estoy estudiando ya creó resistencia a ese antibiótico ya. ahora, eh, también hemos estudiado con otros antibióticos que se utilizan que es la gentamicina y la oxitetraciclina, eh, por el momento no ha aparecido resistencia, porque es más difícil para la bacteria crear resistencia a esos antibióticos. Pero en un, en un futuro, probablemente debería eh, eliminarse la utilización de antibióticos en agricultura. Ahora, eh, afortunadamente están apareciendo nuevos productos, nuevas alternativas para el control de bacterias, eh, principalmente estos productos biológicos que mencionaba en base a otros microorganismos que producen ciertos compuestos que eh, permiten controlar los patógenos y también extractos de plantas. Nosotros también hemos probado, hemos probado microorganismos que controlan patógenos y también extractos de plantas nativas que eh, controlan patógenos. Entonces son alternativas más amigables también eh, para controlar los patógenos y evitar el uso que en, ojalá se pudiera eliminar eh, de los antibióticos. Ahora me gustaría que proyectáramos escenarios en términos de desafíos científicos y técnicos a nivel nacional y local. ¿Qué cree que se requiere en cuanto a formación de capital humano?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 Eh, traspaso de tecnología a los pequeños agricultores, que son como el corazón de este y como la esperanza, digamos, eh, para poder llegar a estos objetivos. Para finalizar esta conversación, me gustaría que hablemos de la investigación en las universidades de cara al 2030, particularmente aquellas que tienen carreras orientadas al cumplimiento del ODS-2. ¿Cree que se está tomando las metas de este objetivo como guía? De alguna manera ya nos adelantó que hay, no hay mucha conciencia o una sensibilización muy grande dentro del sector agrícola, pero en el caso de la universidad, ¿hay conciencia de ello en la investigación académica? Eh, yo creo que sí hay conciencia y desde antes, incluso desde que se plantearan estos objetivos, ahora sí creo que sería de, de, de todas maneras bueno que se enmarcara en este... Eh, en este desafío que son los objetivos de desarrollo sustentable sería bueno como dije recién eh, darle mayor difusión ya porque la preocupación está y también hay que decir que bueno las nuevas generaciones cierto los, eh, los jóvenes están bastante preocupados por el tema e incluso eh, ellos mismos lo exigen en, a los mismos profesores a los investigadores que se o ellos plantean también líneas de investigación en esta área. Entonces, creo que está la preocupación, pero sí, tiene que estar más apoyada y me parece que sería bueno también enmarcarla en estos Objetivos de Desarrollo Sustentable. Eh, bueno, por otro lado, la, la universidad tiene que también salir un poquito de, de la burbuja e involucrarse también más eh, a nivel de campo y de ver cuáles son las problemáticas ahí del día a día